Ponla a tu cara esa buena mascarilla que te proteja bien a ti y a tu familia Ponla tu cara esa buena mascarilla La mascarilla. Ponla tu cara esa buena mascarilla que te proteja bien a ti y a tu familia Ponla tu cara esa buena mascarilla La mascarilla Mascarilla tiene todo el que te llama que te llama para decirte loca no la lleves jamás en los bolsillos cubre siempre nariz y boca Mascarilla tiene todo el que te llama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 La mascarilla no se pone del revés, aunque busques estilos muy modernos o te guste poner los complementos. Para no contagiarnos de nuevo... La mascarilla no se pone del revés, aunque busques estilos muy modernos o te guste poner los complementos. Para no contagiarnos de nuevo. Pon la tu cara esa buena mascarilla, que te proteja bien a ti y a tu familia, Pon la tu cara esa buena mascarilla, la mascarilla. Ponla a tu cara esa buena mascarilla que te proteja bien a ti y a tu familia. Ponla a tu cara esa buena mascarilla, la mascarilla.